La de Nacho Carretero analiza la realidad que se ha vivido en las costas gallegas desde los años del contrabando de tabaco hasta la actualidad. Que interceptaran un alijo de cocaína, que encontrasen una planeadora varada en una playa, eh, que detuviesen a un narcotraficante su mansión en la ría de Arousa, perdían cosas normales. Y... La del narcotráfico gallego era una historia que faltaba por contar, por lo que Nacho decidió airear lo que normalmente quedaba oculto entre las bateas. El día que yo iba creciendo, que pues, hasta me daba cuenta de que en otros sitios donde tenían fenómenos criminales parecidos, pues, como en Italia o como en Latinoamérica, pues hacían una explotación cultural en forma de, de libros, de series, de películas, de novelas. Y veía que en Galicia no se hacía nada de eso. Que... El éxito del libro le hizo dar el salto de la realidad a la ficción audiovisual, de la mano de Carlos Sedes y la productora Bambú. Que no es un libro, que me parece que tiene mucho mérito todo el tipo de yo, no es un libro fácil de adaptar. Por eso también muchas veces, o de que está basado en hechos reales, o inspirado en hechos reales, y, y también o de muchas veces que, eh, que cambiamos nombres que eso tiene que ver también con, con, con partes que nosotros hacíamos, incluso hacer cosas a personas que, que no eran, eran reales, ¿vale? Entonces lo que hacíamos era... Tanto Nacho Carretero como los actores y el director de la serie vivieron en primera persona esta época en la que las drogas estaban en auge. Yo en los años 80, bueno pues cuando ella estaba viviendo esto, ella era bastante mayor que yo, pero yo vivía en un barrio y en mi barrio había muchas drogas y hay muchos chicos de mi generación que ya no están desde hace mucho tiempo. A lo mejor la vais a la calle eh, y veías o que veías, quiero que era, o, veías esas chutas, yo me acuerdo que cuando ibas a sacar la pelota a San Pedro de Mezazo te venían a atracar con una jeringuilla, o sea, había momentos muy extremos ¿no? de, de lo que estaba pasando, con, sobre todo con la heroína. Yo ¿no? eh, conocía perfectamente la historia de Fariña, eh, cuando todo esto pasó, operación Nécora, yo tenía 20 años, a mí me pilló lo eh, no que se llamaba movida viguesa. Yo tenía como 6, 7 años y íbamos a jugar un fútbol en un campo de una zona de Noia donde vivía de aquella. Eh, había siempre unos chavales que llamábamos os chavales grada, que para ser era gente muy mayor, pero no dejaban de ser rapaces de 16, de 17, de de 19 años. En todas esas gente se drogaba. Pero no nos caíamos muy bien porque les aparte de dejarnos jugar en campo de fútbol. Cuando viñan otros a xogar, él les votábamos fuera para que nos xogáramos. Entonces eran unos tipos que nos caían muy, muy bien. A día de hoy, si no queda ningún vivo. Los chavales de los que habla Javier Rey fueron la razón principal para el surgimiento de Madres contra la Droga, que se organizaron para denunciarlos directamente y romper el pacto de silencio que protegía a los narcos. Bueno, las Madres fueron la punta de lanza de la sociedad gallega que se rebeló contra la presencia de las drogas. En ese momento pues, había un silencio que tenía que ver con el miedo, con la, inca con la incapacidad y también con la falta de, bueno, de, de medios, porque desde luego lo que no podían hacer los vecinos era hacer la guerra por su cuenta. Y, y si no fuese por ellas, probablemente Galicia eh, sería una pequeña Sicilia, ¿no? La fuerza social de la que gozan los traficantes puede suponer un dilema ético a la hora de humanizar a los personajes. No en todo se debe de contar de un lado bien. ¿eh? Y vuelvo a mismo, las historias no son blancas o negras. Y a mí en recuerdo que le, eh, busqué una entrevista que además creo que hacía Pablo Iglesias a Nacho Carretero. En Nacho Carretero explicaba eh, lo que le enganchaba al en sitio. Lo que le enganchaba el personaje del sitio cuando escribía. A mí no me gusta tratar al espectador como ningún idiota, porque no considero que nadie sea idiota. A ti te puede parecer muy atractivo, puedes intentar loitar con él, pero hay un punto que no, tú no justifica que si tú esté, que esté metiendo cocaína en ningún sitio. ni nosotros lo intentamos hacer, ¿eh? Nos seguimos y cosas o estupideces. El efecto de efecto, un tiempo que se cara solo. Pues que yo no acepto lesiones de ética, estas alturas da miña vida. ¿Sabes? Que estudia en ética él. El... Al final, ¿quiénes fueron los vencedores? ¿Y quiénes los vencidos? Nunca guerra no engaña nunca a nadie. Er, er, er. Van por diante momentos puntuales, unos o van, van otros, pero en realidad siempre pierde eh, Aquí perdió todo el mundo, perdió gente que se drogó, se sepáis que perderon filhos, una xeración entera. Al final, en cualquier tipo de conflicto de estas características, no engañan nunca ninguno. Los narcotraficantes todos, sin excepción, acabaron en la casa, o seis sé si engañaron muchos cargos, parece que sí. Pero viña Papo, 23 años de tarde. 23, ¿eh? que no son pocos. Y los demás parecidos. No sé qué es ahí No lo sé. O sea, como sociedad perdimos los... uh, eh, bueno, perdimos los, todos y muchos mis recorridos. Bueno, a mí me parece, y por eso antes hablaba de la reflexión, a lo mejor me ponía demasiado intenso, es que de, cuando pasan cosas es que así, de reflexionar más. para, que que no vuelva a pasar tipo, de, de, de este tipo de, de cosas Y que la sociedad no tenga que estar siempre por diante de, de lo que puede suceder. Digamos de pensar más y aprender más los erros para que esto no vuelva a suceder. Esta es una oportunidad de reflexión y análisis del pasado, que tanto el libro de Nacho Carretero como la serie de Carlos Sedes y la productora Bambú ofrecen. Pase y vean y lean también.